Eduardo Magallanes, a quien Juan Gabriel siempre llamó maestro, fue el primer invitado que tuvo cuando por fin pudo rentar un departamento decente. Bienvenidos. Muchísimas gracias, maestro, por venir. Mira, Alberto, un presente. Ay, maestro, muchas gracias. De veras no tenía que molestarse. Maestro, Alberto. Mucho gusto, señora. Así que tú eres el famoso Alberto del que tanto Lalo había hablado. Bueno, famoso, famoso, no. Todavía no, pero lo será, ya verás. Muchas gracias, maestro. Bueno, pero pásenle. Están en su casa. Gracias. No se imaginan los que les preparé. Rentó su departamento y me invitó a comer el día jueves santo del año 71. Dos. Y nos ofreció una comida de arroz y camarones Y bueno, yo me sentí muy contento de verlo Y le dije, de aquí para el real, hermano, de aquí para el real Vas a ver cómo va a vivir todo bonito para ti Lo mereces Esa noche nació Juan Gabriel ¿En serio? Sí Fue lo primero que me dijeron en cuanto dejaste la sala Claro, me imagino Eso quiere decir que... Pues que ya no me puedo llamar a Dan Luna. Definitivamente no. A mí me parece que está mal. Para un cantantillo de Ciudad de Juárez tal vez, pero no para un artista de la RCA, amor mío. Entonces... Yo pues... no, no te lo había querido decir antes para no preocuparte, pero como la grabación del disco avanza también, creo que debes ir pensando en otro nombre. Claro. Clara. Debo... Debo pensar en otro nombre. Cuando te preguntan ese tipo de cosas, es lo primero que se te venga a la mente y ya. Las piedras jamás... Paloma... Que van a saber... De amores... Muy bien, muy bien, Alberto. Las mamás se van a poner contentas cuando lo escuchen cantar. Ahora lo voy a invitar a comer una torta de jamón. ¿eh? ¡Vamos! Mañana va a ser el día de las madres. Yo lo era con eso del festival. Sí, al menos si tuviéramos madre. Si yo tuviera madre sería la reina de Inglaterra. ¡Cálmate, príncipe! Y la mía sería María Félix. Así, guapa y fuerte. Una hembra de verdad. ¿Y tú, Alberto, cómo sería tu mamá? La verdad es que yo sí tengo madre. Se llama Victoria. <risa> Victoria. <risa> si nadie ha venido a recogerte en quién sabe cuántos años. Tal vez está ocupada. No sé. No te hagas. Eres huérfano igual que nosotros. Mira, Lucas. Ella es la mamá de Alberto. ¿Verdad, Alberto? Me las vas a pagar esto, no se va a quedar así. Deténlo, ¡Oh! manujas! ¿Y ahora qué pasó, Aguilera? Nada, que mi mamá no va a venir, ¿verdad? Bueno, no le hace. Lo importante es lo que uno haga, no lo que hagan los demás. Ahora suba al escenario para ensayar por última vez. Ya no quiero cantar. Pero Aguilera, por Dios, cantando saca lo bueno y lo malo que tiene. Ahí es cuando su canto toma vida. Además, usted nació para las tablas, no para jugar canicas. Mientras que no sean las tablas de multiplicar. Suba hijo, y cante. El joven Alberto quiso perpetuar la memoria de Juanito Contreras, el carpintero y ojalatero, que fue el primero en creer en él. Don Juanito pues, no batallaba para enseñarlo. En una tabla le ponía las teclas y le enseñaba cuál era dos hijos, todo eso. A tocar la guitarra, sin tener guitarra. Don Juanito fue parte de los que le ayudó a su maestro. Me quiero llamar. Alberto Aguilera Baladez. Así me llamo. Eso olvídalo. Es un nombre horrible. Pues, nadie se va a acordar de Alberto Aguilera, quién sabe qué. Juan. Juan Gabriel. Juan Gabriel. ¿Mm? Puede ser. Están de moda los nombres compuestos. Bueno, ¿Y por qué Juan Gabriel? Juanito era mi mentor. Y por él descubrí la música. Y aprendí a escribir canciones. Y Gabriel, Gabriel era mi padre. Donde quiera que esté, Juan Gabriel. No tengo dinero. Si no se nos ocurre nada mejor, yo creo que la tenemos. Pues entonces que salga de una vez para que el disco se vaya en prenta. Felicidades, Juan Gabriel. Gracias, muchas gracias. El llamado a la gloria no fue para Alberto Aguilera, sino para alguien con otro nombre. Juan Gabriel. ¡Recibámoslo con un gran aplauso. ¡Prende la tele! ¡Andale, prende la tele! Bebe, bebe, ¡Luciana ¿Qué Grace! Pasa? Mira, mira. ¡Qué pasa! Me pregunta que hasta cuándo. Triunfó. Adán Luna triunfó. Pero mira, nomás ahora resulta que se llama Juan Gabriel. Juan Gabriel. Estábamos en el hotel donde vivíamos y en el radio. Empezó a tentar no tengo dinero. Y todas gritamos, triunfó, triunfó, estamos bien alegres todas. Para celebrar su triunfo, volvió al lugar de siempre, a la misma ciudad y con la misma gente. ¿Cómo es? ¿Y ese milagro? Para que ver? Estás guapísima, mujer. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo me ves? Estás igualito. Pues tú tampoco has cambiado mucho. Mentira. Estás más linda que nunca. Pero mira, te traje un regalo. Gracias. Es un disco, ¿no? Uh -huh. Grabaste un disco y te cambiaste el nombre Juan Gabriel. ¿Qué te parece? Entonces, ándale a cantar. Muchachos, acompañen a Juan Gabriel. Vamos. Vamos, muchachos. ¡Vamos, muchachos! ¡Ándale! ¡Buenas noches! Estoy soy muy feliz de estar en este lugar, en Noa Noa. El lugar que me dio crecer como cantante y con la gente que amo. La calle de la mano platicando con mi amor y voy recordando cosas serias que me pueden suceder yo lo tuvo cerca sabía que era muy grande pero nunca me imaginé de, de, de, de la capacidad del de volumen de que tenía él de lo que representaba no tengo dinero otra gran paradoja en la vida de Juan Gabriel, su éxito, No tengo dinero, le dio por primera vez una suma de dinero muy importante. Como pan caliente, el disco vendió dos millones de copias. Con eso, Juan Gabriel pisó firmemente en el mundo del disco. Y a partir de ese momento, empiezan a suceder tantas cosas y cambios en su vida. Septiembre, octubre, noviembre. Y era un suceso. Ya era un suceso él, no había vuelta de hoja. En un momento les contaremos cómo se gastó ese primer dinero. Muchas gracias, de verdad muchísimas gracias.